soy Amante del gobierno nacional, podrán decirme traidor de mierda y no sé qué más nada. Respeto porque es un gobiernazo y el presidente es un presidentazo. Qué tipo lindo que es don Evo Morales. Nuestro cariño a semejante presidente como don Evo Morales no hay. ¿A dónde va a haber otro presidente como Evo? Dígame. Puta o sea, que no se vaya a morir, Evo, ¿eh? Dios mío, Jesucristo. de Cristo, nos deja todo en calzoncillo. Con él está bien la República. Enamorado, ya, yo también de él, qué tipo lindo que es, don Evo Morales. Entonces, ¿está de acuerdo con la idea de la reelección? Estoy, yo estoy de acuerdo. Yo estoy hablando por mí mismo, ¿no es cierto? Alcalde, ¿ratifica el apoyo al presidente Morales estando en la ley presente? ¿Ratifica? ¿Ratifica? Sí. ¿Va a hacer campaña? ¿Desde sí. cuándo alcalde? Desde ahorita Voluntariamente está de presidente Voluntariamente se queda Y todo el mundo le pide que se quede ya estamos incluidos en el todo mundo presidente yo opino que usted debería pensar bien porque es un problema personal y quedarse de presidente si puede porque lo está haciendo bien Ninguém como usted lo han hecho bien usted esté tranquilo usted es un buen presidente un hermoso ser humano un buen amigo de, de la patria la patria confía en usted entonces si puede